intentar hacer una pesquita vamos a buscar las corvinas y una pequeña variada le vamos a estar mostrando todas las imágenes desde el faro no se muevan de la pantalla al playón del faro punta médanos muchas casillas rodante los motorhome miren lo que es eso Villa Constitución.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 LED de River Run Villa Constitución. Novedades en Payo Argentina, nuevo señuelo Tigra para la pesca de dorados y surubíes.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 al 11 57 61 50 47 o al 11 66 07 7172 o en Facebook Payo Argentina. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 Cabañas, el pica palo Entre Ríos, Argentina Acá estamos con Luis Hola Luis Hola, buen día Vamos a entrar acá a Punta Médanos con los callas eh, Lamentablemente me olvidé la cámara de, de filmar la, la sumergible así que bueno, voy a filmar solamente esta parte que estamos con los calles ya listos para salir. Y a la salida le mostraremos si pescamos o no algo. Lamentablemente es lo poco que va a haber en este video. Eh, un error. Salí apurado a la mañana. Y me olvidé la, la cámara. Así que bueno. Le mostramos. Punta El mar está muy, muy lindo. Así que... Sin más que decirle, a esperar la salida. Bueno, recién, recién llegamos, ¿no Luis? Y ya, primer pique. Pero no casé ni, ni a tirar. Corvinita. Oye. Seguimos. Bueno, recién encarné con langostino. Saqué... Opa! Saqué eh, con langostino encarné. Ahora le puse anchoa, un pedacito de carpa y un pedacito de lisa en aceite. Vamos a ver cuál fue... ¿Cuál fue la que picó? Bien, mejoró el tamaño. Le gustó la carpa. Señores, la carpa le gustó. Seguimos. Vamos Luis. ¿Y? ¿La buena? qué encarnaste? Bueno, vamos a ver en cuál viene Estamos esperando a Huguito Que se pueda buscar la... Con la anchoa, ¿no? Mira qué linda corvina Yo acá tengo un pique mira, está llevando la caña ¿Sí, sí? Mira qué corvina Y acá, otro pique más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 Un, puse la estamos haciendo un un menú amplio de carnada con carpa anduvo bien ahora le puse la costina y también San Vicente, provincia de Buenos Aires, nuevo complejo de lagunas plomo Park para la pesca de tarariras y tilapias. Pesca en todas las modalidades, fly cast, spinning o con carnada. Pesca en un ambiente seguro, privado y con muy buena pesca. Comunicate al teléfono 11 58 55 94 80.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 Comunicate al Whatsapp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub delmediopescadorescomar MORTAL masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey carpa y variada cazadora al tomar contacto con el agua actúa como la ceba más infalible abarcando una mayor zona de pesca teléfono 011 263 98743 Fame mortal masa para pesca pedila no te vas a arrepentir en Berizo, el guía oscar creo te invita a pescar toda la variada de verano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 Me ¿no? be anyway. with con una raya... Comenzamos la jornada acá con Hugo ya se mató. terminamos una jornada espectacular. Hicimos una pesca bárbara. Gracias ¿sí? a Hugo, que prestó la cámara, va a ver imágenes pescando. No, no, no, era y bueno, bueno. sin pescar, él cortó las imágenes tuyas. Y bueno, así que ahora vamos a mostrar las pesquitas de Luis, y la mía y la tuya. sí bueno, la mía se desaparecieron Bueno, más. acá se, se desaparecieron dos. Vamos a mostrar. Acá, la pernita. Hermosa corvina, Acá están los nuestros. Bien. Acá, el muchacho, ¿Qué ¿eh? era ahí, tu nombre? Leandro. Leandro. Oh. También estaba cerca nuestro y metió muy buena pesca. Buena pesca. Me parece que metió mejor la novia que él, eh. Bueno, pero sí. qué, no quiero no, decir nada, no. Sí. Sí, sí. No nada. No Metió muy buena pesca. No, el equipo, el equipo. La pesca de Luis. Como verán, acá Luis metió hermosa, hermosa corvina, A ver si se ve bien ahí. Vamos a cambiar el ángulo de la cámara. Esta es la pesca de Luis. Hermosa pesca. La de Hugo, que faltan dos. Y acá vamos la pesca mía. Esta es mi pesquita. Hermosa corvinas. Muy buena.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 Las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 71 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta.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 o visitar www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas Si querés pescar pejerreyes grandes pues Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al 27539 566 o visita el Facebook Rubén En la Salada Grande de Madariaga pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas.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 ¿Cómo le va, amigo? Bueno, recién llegado a Marisol. Recién. Me vimos un ratito con Daniel a ver qué pasaba con Marisol y bueno, contarle a ustedes. Espero que les sirva de información. Hermoso día, viento del oeste, está suave ahora. Dentro un ratito me voy a agachar un poco, así. La playa se ve impecable, ya se ve. Lo tengo Daniel acá atrás mío. Ahí va a pasar. Hola, Daniel, ¿cómo andás? estamos disfrutando un poquito del mar en Marisol veremos qué se da de la pesca, eh, pero estamos disfrutando de un día espectacular, pensábamos que iba a estar más feo, pero estamos en una un mar, no hay tanto arrastre. Vení un poquito más cerca, si te escuchan, vení más cerca, agachate ahí, no te veo. Ahora sí. Bueno, hermoso día, eh, por lo menos ahora. de pesca, vamos a ver si hay si hay alguna pesca de variada, algún, alguna corvinita, algo, eh, no hay arrastre, aparentemente, así que vamos a disfrutar de, del día con el mar bajo recién empezando a repuntar. Eh, mucha gente en la playa, así que, bueno, disfrutaremos un día espectacular de domingo, de 2 de enero. Perfecto. Bueno, ahora vamos a comer. Ahí está la comidita. Perdón que di vuelta la cámara ahí. Vamos a comer, trajimos los sanguchitos buen trajito de vino, un vasito de vino, tranqui para disfrutar este domingo está viento del oeste, después se va a poner un poquito más fuerte pero a mí el viento del oeste no me molesta para nada ¿eh? acuérdense de lo que le digo, en esta zona lo que es Clarmecó, Reta, Orense el viento del oeste es bueno, siempre da pesca, no sé por qué razón muchos son fanáticos del viento del este o del norte porque el norte queda lindo, es un día de calor, calor pero a veces el viento norte es negativo para la pesca deja el mar muy, muy tranquilo, muy planchado y no es bueno a mí me gusta el viento del oeste, que lo pica un poquito, lo mantiene, lo mantiene como, como movido, lo, el pescado anda ahí inquieto, con ganas de comer. Bueno, primer tiro hicimos, ya está la caña, en un ratito le voy a mostrar una línea, le voy a mostrar carnada como siempre, ahora vamos a comer, aguanta un ratito y seguimos pescando. Una mini, una mini pescadilla. Bueno, bueno, por lo menos pescamos el pescadillo, esperemos que se empiece a dar un poco más rápido. Pero dentro de todo estamos muy bien, empezamos a mover porque el mar está, está bueno, pero no había pesca. Bueno, el primer tiro no alcanzó a caer la plomada y pescamos una mini pescadilla. Así que esperemos que se empiece a dar el ritmo. dale el repunte pesca como siempre por la buena carnada Mira, buen la acostino tengo muy buen costino tremendo buen tamaño que es lo importante si se nota ahí en la mano enterito con cabeza muchos con bueno, nosotros le cortamos la cabeza para encarnar a muchos les gusta encarnarlo entero sin velarlo como se ve ahí y otros lo pelan estos langostinos, chicos, para mí pelado queda muy chiquito. No, no, me parece que es mejor dejarlos enteros. Cuando tenemos un langostino de tamaño más grande, por ahí es bueno pelarlo, es. Peladito queda muy chiquito para un. demasiado chiquito, no importa. Igual se puede, se puede encarnar así. Bueno, langostino el repunte pesca. Y yo le voy a mostrar acá un pedacito de lisa. La lisa usted la filetea, le saca el costado a la lisa. Se le saca el costado, se le saca la piel y queda la carnosidad de la lisa. Bueno, la lisa es muy buena carnada, ¿eh? También tiene muy buena lisa el repunte pesca. Es muy buena carnada combinada con un langostino, así, hecho sanguchito. Queda espectacular. Para la pesca de corvina, para la variada, queda muy, pero muy buena. Y también lo podemos combinar con una buena anchoita, como tengo acá. ¿Se ve bien? Sí, del repunte pesca también. Excelente anchoa esto, ¿eh? Mire Canchoa, buena sangre. Bueno, ahí tenemos. Bueno, el repunte de pesca de Emilio Loizaga, pueden pasarle ahí por Belesar el 2,65, tiene una excelente carnada. Nosotros acá recién empezó a subir, tuvimos dos piquecitos, una voladorita, recién él sacó una pescadillola chica, una pescadilla chica. Pero bueno, vamos a esperar, todavía falta un rato más en la tarde a ver si tenemos más suerte. El primer pique que vale la pena, una corvinita, eh, se empezó a dar ahora dos piques seguidos, así que esperemos que se siga dando y que sigan saliendo unas corvinas como esta. Muy buena pelea nos dio, así que esperemos que, que siga este pique que empezó ahora. Dale. Una renovación de stock en el pez gordo el problema es el siguiente le voy a mostrar un detalle del stock un detalle de pintura el tema es así hoy le voy a presentar dos cañas que valen tres mil pesos cada una la promoción va a ser el siguiente por ejemplo vamos a hablar de la varilla esta es la warrior 2 ,40 metros 40 mango de eva excelente pasa hilo en la modelo número uno la modelo número dos también dos tramos el Eclipse, 2 ,40 metros 40, color amarillo, buen mango, excelente portarril, excelente terminación. La promo de esta semana va a ser tipo Aulet, se van a llevar las dos cañas indestructibles, irrompibles, para exigirla 100% para todo tipo de pesca variada, las dos cañas de 2 ,40 metros 40, escuchen, en 4 mil pesos, y seguimos de oferta como va a venir todo el año 2021. Total masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011 2639 8743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 Comunicate al 03489-340592 o al 117440602. Facebook Andrés Fonseca. Carranza Pesca te invita a pescar en el paraíso del pescador, San Blas. Cuenta con embarcación de 20 metros Lora totalmente equipada y alojamiento de primer nivel. Comunicate al 02920-499258 o en Facebook.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 Comenzamos un nuevo año y Revista El Pato te sigue acompañando en las vacaciones con un material increíble. Pescamos grandes dorados en el Paraná Inferior y también en Itatí. Además, casa mayor y menor, apertura de pesca en la Patagonia, pesca y turismo en Córdoba, pesca de dorados y tarariras en Arocena, novedades y mucho más. Revista El Pato de Enero Con notas y relevamientos exclusivos Pedila ya en tu kiosco O suscríbete a la edición digital De www.revistaelpato.com ¡No te la podés perder! Поехали. chiquitas son, muchas pescarillolas falta la mamá de esto, se ve que han, han procreado hace poquito y ahora están acá todos en la, en la costa, así que la vamos a devolver para que se diga creando. parecía que era una corvina como tiraba, si pero un bagre bastante grande, así que hablando de bagres grandes pero un bagrecito para la parrilla acá lo tenemos <risa> cabillola y caracol y lo borró bien ¿eh? esto es lo que a veces produce descarne y a veces decimos ¿cuánto descarne hay? bueno acá en si fuera claro, si hubiera cangrejo pero acá en Marisol casi no hay esto me dijeron que el caracol es riquísimo hay que saberlo cocinar bueno ahí salió vamos sí. a vamos a devolver, vamos a devolver.